Hola chicas y chicos, cómo están? Bienvenidos sean todos a una nueva entrega del de Rincón de Rosy Hoy les quiero traer esta hermosa propuesta de estos hermosos aretes Angie. Angie es una colaboradora del canal. La pueden encontrar en su página de Instagram como Angie Design 10 <coughs> Angie es una suscriptora del Rincón de Rosy y se une a esta bella propuesta de, hace de hacer un arete en colaboración junto al canal para que quede aquí y para que todas lo, podemos, la, lo podamos ver y podamos hacer el arete también Angie design 10 ella lo ella lo publicó en su página de instagram publicó los pasos para los paso a paso y también lo vamos a elaborar aquí como vídeo ya saben chicas las que se quieran unir a este a este hermoso proyecto de colaborar con, con el Rincón de Rosy, solo tienen que escribirme por Dien para que me muestren sus proyectos. Bueno chicas, pues muchas gracias Angie por colaborar con el canal. Recuerden suscribirse, darle un dedito para arriba, denle a la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos chicas, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras, a las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo a todas, gracias por el apoyo y muchas felicidades a todas las madres de este canal muchas felicidades y también a todas las madres del mundo de antemano felicitar a, a todas esas chicas también que me han inscrito por bien para, para darme ese apoyo y por enviarme también todos los, lo, todos los diseños de los aretes que están haciendo. De verdad, muchas, muchas, muchas felicidades. El, quiero hacer un paréntesis. En la, en la página de, de, de YouTube hay un botón que se llama comunidad. Ahí le dejé, le dejé una información que muchas de ustedes me están escribiendo para, para, no para hacerse miembro del canal, sino para apoyar el canal con la compra de los materiales. Bueno, se reparen sí. Eh, muchas gracias a todas. De verdad que sí. Recuerden suscribirse al canal. Es muy importante que se suscriban. Porque así apoyen el canal. Recuerden seguirnos tanto en Instagram. Como en YouTube. Como en Facebook. Como en Twitter. Estamos, ya saben. Nos pueden encontrar como El Rincón de Rosy. En todas las plataformas digitales. Bueno chicas. Este es el de Angie miren vamos a trabajar con materiales que de seguro tenemos en casa y si no lo tenemos en casa son muy fáciles de conseguir recuerden que vamos a trabajar todo eh, todo lo que tengan por ejemplo si no tienen esa misma esa media perla pueden, la, todo lo pueden sustituir entonces los materiales que vamos a utilizar para hacer este arete Vamos a utilizar media perla, estas perlitas son en cerámica y miden 10 milímetros, mm. ¿Sí? miren 10 milímetros, un topo, miren el mide 8 milímetros en su circunferencia, si quieren lo pueden poner un poquito más grande, pero es el que tengo ahora, cristales del número 4, Mostacilla de la número 8, los colores de su preferencia, mostacilla de la número 11 y mostacilla 15. Miren qué pequeñitas ¿Ven? de la número 15. Vamos a utilizar mostacilla de la número 15. A esto también vamos a utilizar el pegamento de 6000, las pinzas y la tijera. Y una aguja número 10 ensaltada con una yarda de hilo ¿Sí? aquí ya la tengo ensaltada nuestro primer paso para elaborar el arete angie será de tomar nuestro topo poner un poco de pegamento poner ponerle el topo a nuestra media chapa y reservar ¿Verdad? vamos a reservar vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí que seque recuerden antes de hacer esta arete tienen que pegarle el topo para que esté bien firme Miren, ya ese está previamente pegado para nosotros elaborar el arete nuestro segundo paso será este vamos a tomar seis mozasillas de la número 8 intercalada por tres mozasillas de la número 11 bien. Tenemos 8 y tenemos 11 Aquí están. A esto no lo vamos a repasar. Simplemente vamos a hacer un nudo doble y bien apretado. No lo vamos a repasar porque mientras estemos elaborando el arete, vamos a estar repasando. Vamos a hacer un nudito y cerramos apretamos vamos a hacer otro para reforzarlo y apretamos bien ¿Sí? ahora voy a tomar mi aguja y voy a pasarme por las 311 y me voy a quedar en la 8 así de esta forma aquí está mi exceso de, de hilo lo hilo lo voy a ocultar y vamos a trabajar con las 11 estas 11 vamos a tomar 5 mozasilla de la número 11 así de esta forma recuerden si su media perla es más grande Simplemente tienen que aumentar de 5 a 7. Y así sucesivamente si la media perla es más grande. Bien, estamos trabajando de 8 en 8. con las ocho, tomando 5 y pasando por las 8 recuerden chicas suscribirse a nuestro canal seguirnos en todas las plataformas tanto en twitter como en facebook recuerden compartan nuestros vídeos y, y regalen un like Estoy poniendo mi última cinco mozasillas. No he cortado mi exceso de hilo todavía. Miren, en vez, miren, en vez de pasarme al pico, yo voy a pasar por las tres mozas. Miren, voy a pasar por las tres mozas. Pueden ver, por las tres mozas y la número 8. Y me voy a quedar en la 8. vamos a arreglar el exceso de hilo y a esto no estamos apretando todavía yo voy a tomar tres mozasillas de la número 11 así y, me voy, y voy a hacer lo mismo me voy a pasar por las 8 para que esto quede en el centro y vamos a formar picos de 3 así de esa forma recuerden chicas que las que quieran ser parte de este hermoso proyecto de las que quieran enviarnos sus creaciones me pueden escribir por DM para que puedan ser parte de las colaboradoras del canal Miren, aquí está un poquito apretado, pero vamos a hacer un poquito de cariñito para que él floje un poquito. Recuerden, estamos pasando las tres. Y vamos a cortar ya mi exceso de hilo, porque mi exceso de hilo me está haciendo que. Aquí no quiero que se enreden las mozasillas Aquí estoy terminando de colocar mis últimas tres. Okay. Y voy a dar. Ahora voy a cortar el exceso de hilo. ¿No? Recuerde que estábamos salimos de la 8 Y vamos a subir a la segunda de las tres que pusimos anteriormente así miren. ¿Ven? ahora vamos a trabajar con las 15 recuerden que las 15 son muy pequeñitas miren y vamos a trabajar lo vamos a colocar en la segunda de las tres que pusimos anteriormente. Vamos a poner una moza silla aquí. Así. En la segunda. de colocar ya nuestra última 15 15 y vamos a pasarlo por el pico de la segunda y esto lo vamos a repasar todo por completo recuerden repasarlo y alar Aquí vamos a repasar todo por pues completo. Por las 15, por las 11. Y vamos al lado. Vamos a ver que, se, que no. el hilo cogió, cogió para otro lado. Ok, miren. Así tiene que quedar. ¿Ven? Así tiene que quedar. Ahora, ya que hemos repasado nuestra 15, nuestra 11, y apretamos, vamos a subir por esta 11 que está aquí. Por la número 8. Y vamos a subir al pico. Número de la musicilla 3 de las 5 que pusimos anteriormente. Vamos a quedar en la tercera. Así. Pueden ver, miren. Aquí, como ustedes pueden ver, esto tiene, esto, tiene, esto tiene como en forma de un borde. Este va a ser la parte, miren, este va a ser la parte de atrás. Ahora, como esto tiene un borde aquí, miren, si ustedes se pueden fijar, yo voy a hacer un poquito de fuerza hacia abajo. Así. Y vamos a colocar, miren, está quedando un poquito solamente y vamos a tomar tres mozasillas seguimos trabajando con las número 11 y tomamos tres mozasillas de la número 11 y pasamos por la número 3 del pico de la 5 otra vez 3 del pico de la cinta esta vez es sumamente fácil de hacer es muy rápido de hacer también recuerden si no tienen esos materiales pueden sustituirlos por otros si no tienen la media perla si su media perla es mucho más grande Solamente lo que tienen que hacer es poner en vez de cinco mozasillas, poner 7 o ocho. Todo depende de qué tamaño tenga su perla, su media perla. Miren, incluso pueden usar hasta una perla también, normal. ¿Sí? Me pasé por y voy a alar un poquito. Ahora voy, voy a poner mi media perla de esta forma vamos a abrir la vamos a abrir y vamos a alar así ¿Ven? miren miren qué lindo queda miren ya cómo se formó prácticamente se formó el arete a esto yo voy a repasar aquí vamos a repasar todas las mozas que hemos puesto anteriormente las 5 el o sea a las 3 el pico de las 5 vamos a repasarlo ¿no? vamos a repasar y lo vamos a alar recuerden chicas hacer un pequeño remate cada vez que ustedes terminen de elaborar una parte de sus aretes ¿Sí? apreté Ahora vamos a seguir trabajando con las 11, miren. aquí hicimos un pequeño cambio, el arete original lleva 15 aquí arriba, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir las 15 por las 11, entonces yo voy a hacer esto y voy a pasarme, miren. miren, tengo una mozasilla y me voy a pasar por la, por esta de las 11. ¿Ven? voy a pasar por las tres aquí y voy a hacer esto otra vez y paso otra vez por la once y colocamos once arreglamos nuestro hilo bueno chicas estoy aquí en la última miren como pueden ver y voy a pasarme por ella por la silla 11 voy a pasar voy a pasar las tres sí. y me voy a parar aquí en la que hemos puesto anteriormente Ahora vamos a seguir trabajando con las 11, disculpen el otro video. Y vamos a tomar 3, 11. 3, 11. Ahora esta secuencia. 2, 11. Así. Ahora. Tres otra vez, dos, chicas. ¿Sí? Seguimos con la secuencia, tres y terminamos con la secuencia de dos. Así de esta forma. A esto lo vamos a repasar para que las mozasillas se acomoden. Si gustan, no pueden. Si gustan, no Si usan, no pueden. Si quieren, lo pueden dejar hasta aquí. No les sigan poniendo mozasilla. Y si gustan, también le pueden poner las mozasillas 15. Y en este caso, preferí ponerle las mozasillas 11. Vamos, estoy repasando, sí, para que nuestra mozacilla se acomode y aprieto. ¿Ven? Ahora estoy aquí abajo y me voy a pasar por las tres mozacillas de abajo, porque quiero llegar a las mozacillas 8. Vamos a pasarlo y vamos a llegar a las somoza número 8 que hemos puesto anteriormente. ¿Ven? A esas mozas que están debajo. Ahora tomaremos una 11, un cristal número 4 y una 11. Así de esta forma. ¿Ven? Y vamos a pasarlo. Por las 8 que hemos puesto anteriormente. Miren, buscando la manera de que la aguja pase por la moza silla ocho. Sin hacer fuerza y sin hacer presión. Pasamos. Y acomodamos y alamos nuestro hilo. ¿Ok? Así que miren, Otra vez esta secuencia se repite. De una moza silla un cristal y una once. Buscamos la manera de entrar por las ocho. Alamos y acomodamos nuestro cristal. Esto se repite. este es un arete muy bonito muy práctico, muy fácil de hacer para hacer un regalo ahora para el día de las madres y también ¿qué tal para esa amiga que quiera hacerle un pequeño presente y lo hagas con tus propias manos y terminamos de colocar nuestro último cristal Cuatro, pasando por la 8 acomodamos y alamos y vamos a asegurar que todos los cristales estén bien firmes miren y nos vamos a pasar por las 11 que pusimos anteriormente y vamos a pasar por el cristal así de esta forma y nos vamos a colocar en las en esta 11 así ¿Bien? y de 11 a 11 vamos a tomar tres mozasillas seguimos trabajando con las 11 y nos vamos a pasar por la 11 y el cristal así haciendo picos de 3 y pasando por la otra y nos vamos a quedar en la otra número 11 Vamos a hacer lo mismo. Este proceso se repite. Pasamos cristal, mozasilla 11. Recuerden acomodar los cristales y acomodar las mozasillas. Miren, ella misma van haciendo su propio pico. Se van abriendo paso. entramos nuevamente a las 11 pasamos el cristal y entramos en esta 11 recuerden ¿Sí? bueno chicas recuerden seguirnos denle like a este vídeo, compartan nuestro vídeo, suscríbanse, es muy importante que usted se suscriba al canal porque así se le notifica cuando youtube, cuando hagamos vídeo nuevo youtube le notifica cuando subimos vídeo hasta una foto o hasta historia cuando subimos y vamos a terminar de poner la última 11. acomodando mira si ponga de este lado vamos a sacarlo de aquí okay. así no me diré que si quiere enredar en la última parte a cuánta le ha pasado eh? miren ahora estoy en el cristal verdad yo voy a hacer un pequeño remate aquí para asegurar esto aquí voy a largo me voy a pasar por las 8 que tengo debajo. Si sí, la aguja me ayuda y si sí, la mozasilla me lo permite aquí. así, así. miro dónde sale. Yo quiero llegar hacia la parte de abajo así, para colocarme aquí en las 15 y hacer un pequeño remate. Pero me aguja está tan, está muy doblada y vamos a ver por donde ella pueda salir. Y aquí está donde yo voy a hacer el pequeño remate. Gracias a ir Según aquí arriba. Bueno chicas miren ya este hermoso arete Angie ya está terminado miren es muy bonito, es muy práctico, es muy fácil de hacer con muy pocos materiales y seguimos en la temática de seguir reciclando miren muy bello, pueden usar eh, morsocillas 8 de colores para que estos colores en la parte de atrás se re resalten un poco con los cristales bueno chicas pues muchas gracias a esas, a esas chicas que se están haciendo parte del canal en, y me envían su colaboración gracias a Angie Design por esta hermosa colaboración y porque me diste el permiso de elaborar esta arete en el canal de verdad muchas gracias, muy fácil de hacer y yo sé que a todas les va a encantar bueno chicas recuerden suscríbanse denle like denle a la campanita y compartan nuestros videos, bueno chicas hasta aquí me despido, gracias a todas por su apoyo Recuerden suscribirse, recuerden darle, la, darle a la campanita para que YouTube les notifique cuando hagamos videos, eh, me siguen en todas las redes, feliz día de la madre a todas las madres, principalmente a esas, a esas madres del canal, un fuerte abrazo para todas y nos vemos pronto hasta otra entrega de Rincón de Rosy, se le quiere un montón a todas.